Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Hola Gaby, ¿qué tal? Qué rey, qué rey aquí. Aquí tomando Sí, tomando mate y retomando la vida, Gaby. Y bueno, estas. Eh, mateadas que estamos haciendo hablando de cosas interesantes la verdad que, que me ha gustado este programa y yo creo que a la gente también ¿sí? también queremos invitar a todas las personas que puedan acercarse que se contacten con nosotros y aquí los vamos a invitar a tomar mate y grabar una de estas pláticas para que aquellos temas que tengan ustedes eh, que interés compartir. interés de compartir uh -huh. interés de, de, de grabar bueno, aquí las vamos a ir haciendo entonces de a poco siga ¿Sí, bien de poco a poco, y todo lo que tengan ustedes que compartir, pues, adelante, ¿no? Bueno, muy bien, Gaby. Lo vamos a ir extendiendo. Excelente. ¿Ya te acostumbraste al mate? Sí, ya, delicioso. <risa> Para un mexicano no, no, no es nada fácil al principio, un poco amargo, ¿no? Ajá, pero ya le vas agarrando la onda y Ajá. es muy, muy rico. Es que el mate se toma dulce también, Gaby, pero la verdad a mí no me gusta el dulce, ¿no? Los que tenemos años mateando y muchos que están detrás de la pantalla lo saben el mate verdadero es el mate amargo el mate de macho, el mate de, de, de hombre ah. <risa> no, estoy jugando bueno David, ¿con qué temas podemos conversar? mira, estaba, eh, estaba el otro día en el, en el trabajo y, y me encontré esta, este grillo así gigantesco que, que es algo que usualmente no veo, ¿no? Eh, incluso es fauna que... ¿este grillo? este grillo es parecido <risa> Sí, era uno así. Bastante, Pero un grillo vivo. Un grillo vivo. Uh -huh. este Me encuentro este grillo y lo saco del trabajo y todo. este Y a la hora, de, o sea, pasan las horas y a la hora de salir del trabajo, el mismo grillo viene y se me para en la mano. ¿no? Entonces, ese tipo de circunstancias que pueden pasar desapercibidas ¿no? en nuestra vida diaria, eh, muchas veces vienen a significar algo. no y Exacto. Quería, quería preguntarte sobre las señales que las suceden, señales. no solo en la vida cotidiana, pero también las señales que están pasando ahorita en el mundo. ¿no? Muy bien, eh, sí. Para las personas que nos consideramos espirituales, uno de los elementos fundamentales que deben de presentarse en aquella persona y en aquella alma es que empezamos a entender la vida, empezamos a entender... Los acontecimientos y las situaciones no como separados, sino como unidos a nosotros mismos. Unidos a, a, a nuestro propio camino del despertar. Entonces debemos estar muy alertas, debemos de estar muy atentos. Debemos de aprender a reflexionar. Fíjate, importante palabra reflexión. Y las personas, muchas de, muchas de nosotras podemos... Empezar a creer que reflexionar es pensar, reflexionar es rumiar en el asunto. Y reflexionar, Gaby, amigos, no se trata ni más ni menos que de detener la imagen para poder observar mejor. Reflexión en química es, es como un regreso, un ir hacia atrás. Es como la luz, ¿no? Cuando se proyecta en un vidrio, se vuelve a reflejar. Como revivir la situación? Fernamente. Detenerla, detener el espacio-tiempo, por lo menos de manera mental y observarla con más detalle. Mm. Si observamos con más detalle los ac acontecimientos y situaciones de la vida, nos podremos dar cuenta que hay siempre muchas señales, que hay siempre muchas ayuditas que se nos dan desde arriba para que nosotros podamos mantener presente lo que es importante y lo que es fundamental. Muchas respuestas llegan eh, de forma increíble, excepcional, espontánea, sincronizada, casual. Y bueno, todo eso son señales, Gaby. Y si somos espirituales debemos de estar atentas atentos, alertas y por supuesto detener la imagen, reflexionar, observar con atención y entonces... Despertaremos y tomaremos conciencia de esos mensajes tan maravillosos que el universo, la divinidad y la energía nos da. ¿Sí? Y bueno, lo del grillo que te pasó, Gaby, todos sabemos más o menos qué significa el grillo, ¿no? No, Ricky, ¿qué significa el grillo? Ya se estaba distrayendo por allá. Bueno, el grillo significa conciencia, ¿no? Así es, Sonia significa conciencia, significa estar alerta, significa estar atento, no distraerse por ahí y andar volando entre las nubes. Cuando de repente entonces Pepe Grillo, en cualquiera de sus versiones, sea de dibujitos animados, sea en una en una artesanía, sea en un grillo, eh, un insecto que se nos posa, nos está recordando la naturaleza, la energía, la divinidad de que debemos de estar alertas debemos de estar observando siendo, siendo testigo de lo que sucede a nuestro alrededor y ser testigo significa saber reflejar saber reflexionar saber observar sin juicio y darse cuenta ¿Sí? porque la conciencia es eso la conciencia es como un espejo la conciencia es entonces una observación, una proyección, sin juicio alguno, tal cual se sucede en las situaciones. Entonces nos hacemos uno con el universo. Y entonces no estamos encerrados y ensimismados en nuestro propio mundo y nos conectamos al todo. Y de esa manera nos conectamos con nosotros mismos, porque no hay separación ni, ni división. Entre lo que está afuera y lo que está dentro. Entonces lo que está pasando En el mundo también es una Es un reflejo de lo que está pasando Dentro de nosotros Totalmente, así es Lo que sucede afuera Es un reflejo de lo que está pasando Ahora Muchas cosas que se suceden afuera Gaby, llegan Y, y nos afectan De una forma poderosa De una forma eh, Que nos desequilibra sin ningún lugar a duda, entonces eso está pasando a nivel interno eh, de manera contundente. Esa resonancia que tenemos, esa afectación muestra que eso es un mensaje directo para mostrarnos eh, qué es lo que tenemos adentro. Un mensaje desde afuera para mostrarnos qué tenemos adentro. Ahora, hay otras situaciones que se suceden a nuestro alrededor que no tienen afectación que nos está mostrando muchos aspectos, pero que sin embargo no, no nos corresponde o no nos pertenece a un 100%, tal vez a un grado menor. Hoy, por ejemplo, nos despertamos de forma desagradable, pero lamentablemente bastante común aquí sí. en nuestra amada ciudad Victoria con... <risa> con muertos por aquí cerca el ¿sí? despertador tamaulipeco el despertador tamolipeco con tiros, balas sí. bueno uno sigue durmiendo porque lamentablemente se habitúa a eso pero realmente nos está mostrando que, que hay cierta violencia en cada uno de nosotros a mayor afectación, a mayor temor a mayor angustia, a mayor miedo claro, esa violencia está arraigada dentro nuestro con fuerza Hay una resonancia hay una resonancia. Sí. Y uno, bueno, no es... Eh, no, no, no se desentiende totalmente de eso que sucede en la ciudad. Sin embargo, tampoco vamos a vivir con temor, tampoco vamos a vivir con miedo, tampoco vamos a vivir con angustia, con afectación. Confiamos total y absolutamente en que lo que nos corresponde a vivi vivir a nosotros, que buscamos y aspiramos la trascendencia, son cosas elevadas, de dicha, de bendición. De, ...de apoyo, de ayuda... ...y cuando ocurren momentos desagradables... ...son para volvernos a traer al camino... Mm. ...o sea... es ...no es tener miedo... ...ni estar como... ...para no ...es tener mucha conciencia, ¿no?... O ...es sea, estar más atento... ...y eso permite pues poder pasar por estas situaciones... ...sin, sin verse afectado... ...claro... ...el próximo estado que nosotros debemos de alcanzar... ...para... Al ...vivir ese estado que, que ya nos corresponde vivir eh, eh, a niveles de, de superación, de trascendencia, se encuentran más allá del miedo, se encuentran más allá de las inseguridades y de las angustias. Entonces, cuando viviremos en ese sentido y en ese aspecto, sabemos justamente que por ahí debe de haber alguna puerta de entrada para poder alcanzar ese estado tan añorado, tan anhelado, tan buscado y luego por supuesto es un volver a comenzar pero ya en una condición superior hasta que no exista miedo hasta que no existan dudas hasta que no exista angustia y entonces bueno ya hemos alcanzado lo que se llama la iluminación, no. la liberación ¿sí? y por ejemplo un, un percance natural eh, como un maremoto, un terremoto, un huracán cómo que podría ser eso señal porque ya no es solamente algo entre humanos ¿no? como la violencia que vivimos aquí sino es algo que también tiene que ver con la naturaleza tiene que ver con la naturaleza, con el planeta y tiene que ver con nosotros mismos, por supuesto de una o de otra manera no nos podemos desentender las personas que hemos encarnado de el karma de la humanidad estamos ligados a él a ese karma. Y desde ya vamos, nos va a afectar esos climas tan drásticos que en estos momentos el planeta está viviendo, de terremotos, huracanes, ¿no? que aquí en México este año ha sido tremendo, sí. hasta sequías, inundaciones, etcétera, etcétera. Pero debemos de tener la certeza de que si tenemos la vibración adecuada, sabiendo que estamos en ese camino de... de de superación de todas las limitaciones, la naturaleza, el planeta, la energía y la divinidad nos va a apoyar frente a esas dificultades que se van a presentar. Entonces, siempre, va a siempre vamos a encontrar la solución, siempre vamos a encontrar el camino correcto, siempre vamos a encontrar la ayuda, por eso no hay que temer. ¿Me puedes explicar un poquito más esto de, de los estados en los que te afecta según tu vibración? Claro, eh lo similar atrae a lo similar, okay. entonces nada de lo que ocurre, nada de lo que nos pasa se sucede de forma fortuita, accidental, si algo lo estamos viviendo de ya nos corresponde eh, el hecho de que vivamos eso, entonces es muy simple, si nuestra vida está llena de desfortunios, nuestra vida está llena de accidentes, nuestra vida está llena de violencia a nuestro alrededor, indudablemente hay cosas que trabajar a nivel interno, ¿sí? Eh, Mientras más cercano se viva eso, bueno, hay que poner mayor atención. Mientras mayor afectación de todo eso que se sucede, por supuesto hay que eh, darle la importancia que merece Este simple hecho que, que acabamos de explicar hoy, a pesar de que no conocía o no conocía a estas personas que fallecieron, fue muy cercano aquí. Y eso, si bien seguí durmiendo, no me desperté de la cama, solo envié luz, envié envíe bendiciones para aquellas almas, también me pone a mí a, a, a preguntarme, ¿no? De, bueno, ¿qué me está diciendo el universo con todo esto? Ocurrió algo violento muy cerca de, de, de donde nosotros vivimos, lo hemos escuchado, hemos sido conscientes de eso, entonces debo de poner atención, de repente, a, a, en estos momentos, en esta etapa de mi vida, esos arranques que puedo llegar a tener, no, por supuesto, de forma agresiva y violenta, físicamente sí. hablando, ¿sí? Pero sí a nivel mental y a nivel emocional. Porque hay que recordar, si somos capaces nosotros de mantenernos en calma en un momento o en un día en donde las cosas están irascibles, en donde las cosas están eh, al límite, podemos asegurarnos cientos y cientos de días en paz. Con un solo día que nosotros logremos controlar esa visceralidad y esos impulsos, nos estamos asegurando muchos días o meses o años inclusive de calma, de paz. ¿Y de dónde viene toda esta visceralidad? Bueno, el ser humano, ayer lo estábamos hablando con el grupo, el ser humano apenas ha dejado la faceta animal. Hay que recordar que entre el chimpancé y nosotros hay solo un 1% de diferencia, genéticamente hablando. Y claro, los animales actúan de forma impulsiva, visceral, sin reflexionar, sin meditar, sin, sin preguntarse los efectos de sus actos. ¿sí? Entonces, esa es la faceta animal que todavía prevalece en el ser humano. Eh, Claro que si queremos seguir convirtiéndonos cada vez más en hijos de Dios, debemos acrecentar la conciencia, distanciándonos cada vez más de esa faceta animal, de esa faceta 100% material que, que, que todavía prevalece y tiene predominio en nosotros. Eh, y entonces, bueno... ¿sí? Es una forma de evolucionar... Claro, la evolución es, es la misma voluntad divina. Y si nosotros no estamos de acuerdo con la evolución y no trabajamos en ello, y no solo no trabajamos, sino que no lo sentimos, que no lo pensamos y que no amamos la evolución, entonces estamos siendo personas, y, y tal vez la palabra resulte cruda, pero eso es lo que es, estamos siendo personas satánicas, porque Satán... Significa el adversario. ¿Y el adversario de quién? Del espíritu. Las personas que no buscan la evolución, que no buscan elevarse, acrecentar la conciencia, distanciarse cada vez más de esa faceta animal, son satánicos. Y es lamentable decirlo, pero aquí en este planeta, la gran mayoría de la población mundial es satánica. No sigue a la divinidad, no sigue la evolución, la trascendencia la conexión con el cosmos y con el todo. Sigue objetivos 100% materiales. Y no importa que se llenen la boca de, de Dios y de amor y, y, y, y de espíritu. No. Aquí hay que trabajar en ellos, sentir eso, pensar en eso y, y amar eso. ¿Sí? Los cuatro elementos. Tierra, agua, aire y fuego. Acción, sentimiento, pensamiento. Y amor, que es el fuego. ¿Sí? Entonces, bueno. Parece duro, ¿no? Eh, sacar esa palabra satánica para definir a sí, las personas. es una palabra bastante... Pues, más que dura, bastante utilizada, ¿no? Por, eh, por las religiones, como por los pastores y cosas así que... Que, pues, si bien hay que... Hay que también abrir un poquito más esa, ese concepto, ¿no? Fíjate, uh -huh. sí, nosotros de repente este, eh, estigmatizamos ciertas palabras, uh -huh. le damos cierto estereotipo, o, o lo llenamos de creencia, ¿no? Cuando decimos Satán, lo primero que se viene a nosotros esas etiquetas que le ponemos, de, ¿no? De, de, de un hombre con cola, cornudo y, y dientes eh, de vampiro y uñas largas, etc. Uh -huh. Pero. Debemos de recordar que las religiones, todas ellas, de forma lamentable, se basan en la creencia. Y la creencia es algo que a, to a todos nosotros nos mantiene eh, etiquetados, nos mantiene acorralados, nos mantiene atrapados. Eh, eh, en todo ese sistema que, por supuesto, no nos permite a nosotros experimentar, reconocer y ver las cosas tal cual son cuando nosotros nos transformamos en personas espirituales, más que creencias buscamos experiencias uh -huh. y entonces descubrimos que algo tan tan elemental y difundido y mal comprendido como eh, hacer referencia a algo satánico, significa no a una entidad o no a un, a un diablo o no a, a, a, a un ser con cuernos, sino oh, se necesita a una palabra para generar miedo ¿no? A una palabra para generar miedo Sino que significa Aquellos que van en contra de la evolución Aquellos que no aceptan Y reniegan Claro, regresivos, involutivos Materialistas Comerciantes Eso Y hoy en este sistema en el que vivimos En este mundo en el que se está manifestando en esta época Pues soy 100% satánico, Hay que decirlo. Sin miedo a alguno, porque no tenemos miedo a nada. Uh -huh. Ni tampoco nos llenamos con ese sistema de creencias que las religiones a nosotros nos quieren etiquetar, nos quieren programar e inculcar. Porque hay que también comprender que todo verdadero camino espiritual es un camino de desprogramación. Muy Debemos bien. hackear nuestra mente y nuestro subconsciente. Y nosotros estamos programados con países, con... Como... Eh, ideas religiones, tantas cosas que nos han puesto ¿no? y ciertamente ningún tipo de gobierno tampoco está intentando como la libertad de, de las personas que están bajo su poder como que entonces aunque puede sonar fuerte la palabra si ya con, con la forma en la que la definiste Ajá. Pues, pues podemos volver a observar todo lo que está a nuestro alrededor y darnos cuenta de que sí o sea muy pocas cosas en esta vida nos están ofreciendo la libertad. ¿no? Muy pocas cosas en esta vida nos está ofreciendo la libertad. Uh -huh. Porque la libertad nos la damos nosotros mismos. Uh -huh. No la debemos de esperar desde afuera. Sí, y bueno, con esto terminamos para no extendernos más, Gaby. Gracias por compartir este mate. Gracias a ustedes por compartir también este momento, este tiempo, estos 20 minutos. Vamos a seguir con estos programas de tomando mate, retomando vida y vamos a invitar a gente, como decíamos. Este ¿sí? Bien, padre. Y Ricky es el próximo, ¿eh? O más adelante cuando quiera, porque siempre se niega a estar en la cámara, pero es un personaje infaltable, porque gracias a él estos videos salen. Y, y bueno, le estamos muy agradecidos. No me cortes, Ricky, por favor. <ríe> bueno, Gaby, ya está. ahí estamos, ¿eh? Para la próxima. Y un abrazo a todos. Gracias por compartirse.